Hola, pues bienvenidos nuevamente a, a la 2021. Eh, hoy os voy a hablar de Event Driven eh, Microservices con, con Dapper, ¿vale? Y pues nada, vamos, vamos a ello. Eh, lo primero que quiero hacer es agradecer a, a Print Concept, la organización, eh, por, por la oportunidad de, de, de por estar aquí con vosotros, al igual que a todos los patrocinadores que hacen posible este evento. Y sin más, pues... Os comento que mi nombre es Carlos Vendible, eh, soy Cloud Solution Architect de Microsoft. Eh, ahí os dejo mi Twitter eh, y mi correo, ¿vale? Y pues una frase de Walt Disney que yo creo que, que en esta época, pues, yo creo que viene bien eh, interiorizarla un poco, ¿no? Y así que, que si sueñas con algo, eh, lo puedes hacer, ¿no? Lo puedes lograr. Evidentemente hay un esfuerzo detrás de ello, pero yo creo que es, que es importante, ¿no? Hoy en día, pues, que, que mesemos un poco en este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, eh, antes de comenzar a hablar de qué problemas resuelve Dapper y demás, pues lo que quiero hacer es mostraros un poco, eh, digamos, eh, parte de la demo que tengo preparada para vosotros hoy. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es eh, venir aquí a Minecraft, ¿Vale? Podemos ver que estoy aquí en esta deliciosa playa tranquilamente y que estoy recibiendo una serie de mensajes de, de, de Vicky. Eh, Vicky no es más que un bot que está aquí ejecutándose dentro del Minecraft. ¿Vale? De hecho, le podemos decir que venga. Vamos a ver si le, si le puedo decir que, que venga hacia mí. ¿Vale? Eh, y por ahí debería estar viniendo. Vamos a ver si tenemos suerte. Mira, ahí viene Vicky. ¿vale? Y pues eh, ahora básicamente si nos movemos, me seguirá porque le dije que me siguiera. ¿vale? Vamos a ver. Mira un cerdito que hay por acá. ¿vale? Y pues si no nos asustamos, pues aquí está Vicky al lado, ¿vale? Y se nos sigue mandando información, ¿vale? Entonces, eh, este es un bot que, que está programado en, en, en Node, ¿vale? Eh, y que básicamente se suscribe una serie de mensajes, en este caso los tweets, y que luego es capaz de chatearnos ese, esos tweets aquí en, en vivo dentro del, dentro del Minecraft, ¿vale? Eh, y bueno, si os preguntáis por qué se llama Vicky, es, es, es en honor a a mi hija y, y, y a veces jugamos Minecraft y bueno, quiero estar pendiente de algunas cosas. Obviamente no estos tweets de Bitcoin, que es lo que está trending topic hoy, pero, pero bueno, al final eh, aquí estoy usando Node, luego tengo una aplicación en .NET, que es la que está recibiendo esos tweets de, de, de un query de, de, de, de Twitter. ¿vale? Esa aplicación está en .NET, en .NET. Envía esos mensajes a, a, a Redis Streams. ¿vale? Y luego nosotros en el bot los recuperamos, lo enviamos a Servicios Cognitivos. Si os dais cuenta, por ahí aparecen unos números que es básicamente el score eh, de si es positivo o negativo ese, ese tweet en concreto. ¿vale? Y entonces bueno vemos que tenemos varias piezas móviles. O micros, ¿vale? En este, en este mundo. El sencillo sigue por ahí caminando, ¿vale? Y, y claro, dices, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Eh, que me está mostrando Carlos aquí de forma de forma sencilla, ¿vale? Entonces, eh, para ello, lo que vamos a hacer es volver a, a Dapper, eh, a la presentación, ¿vale? Y pues, bueno, lo primero que viene a hacernos Dapper es la vida a nosotros los desarrolladores de forma eh, más sencilla. Más sencilla cuando tenemos que trabajar con eh, aplicaciones políticas Por ejemplo, he trabajado en, para esta demo con... No de en concreto para, para el bot, ¿vale? Eh, porque conseguí un framework eh, básicamente en TypeScript para, para trabajar con, con Minecraft, ¿vale? Eh, luego tengo piezas en .NET. Eh, pero, por ejemplo, eh, Dapper está escrito en Go y, bueno, ya algunas veces he hecho alguna, algunos pitos con Go. ¿no? Entonces, cualquier lenguaje de programación que me permita utilizar los protocolos HTTP o GRPC va a ser capaz de trabajar con Dapper, ¿vale? Dapper es esa capa en el medio que tenemos en el diagrama y que tiene una serie de componentes que nos abstraen, por ejemplo, de aquellos servicios que nosotros tengamos que utilizar en nuestra solución, que estén en premise que estén en Kubernetes, que estén en Azure o cualquier otra de las cloud, ¿vale? en qué sentido? Pues imaginaos que eh, aquí en on-prem, on pues voy a trabajar con, qué sé yo, un, un RabbitMQ para eh, hacer temas de PubSub, ¿vale? Pero cuando me voy a Azure, quiero hacer quiero hacer uso del Event Hub o del Service Bus o lo que fuera, ¿vale? Eh, pues es muy fácil tener esa aplicación en on-premise funcionando y sin ningún tipo de modificación, si estás utilizando Dapper, llevártela a Azure y cambiar simplemente el componente que es cambiar un YAML, como hacemos en en Kubernetes eh, y básicamente pues va a empezar a trabajar con ese otro servicio, ¿no? Entonces, eh, Dapper nos, nos ayuda a tener aplicaciones polígletas, nos ayuda a traer nuestros servicios de los SDK, de todos los, de, perdón, nuestras soluciones de los SDK de todos los servicios que podemos estar consumiendo eh, o que necesitemos consumir, ¿vale? Eh, nos permite, eh, digamos, tener una observabilidad de lo que está ocurriendo con nuestras soluciones eh, y, bueno, eh, en ese mundo de arquitecturas, digamos, distribuidas, pues nos viene, y Event Driven, pues nos viene muy bien para reaccionar a eventos eh, de forma muy, muy sencilla. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos el código. Y, y os digo, está aquí para, para realmente hacernos la vida más, más fácil. El ¿Vale? Estado tiene una serie de componentes. El de gestión de estado, que básicamente nos permite hacer, eh, eh, digamos, operaciones CRUD sobre, sobre bases de datos o... Eh, o lugares donde podamos guardar información, ¿vale? Eh, podemos hacer invocación de servicios, de servicio a servicio, de forma segura. Eh, no, nos eh, agrega una capa de MTLS ahí eh, para que la comunicación sea segura entre servicios, ¿vale? Eh, tienen un componente de secretos con el cual vamos a ser capaces de hacer dos cosas, consumir secretos desde nuestra aplicación o que los propios componentes de Dapper puedan consumir secretos de forma tal de que en esos Llámele esos manifiestos que digo que vamos a tener que hacer, no coloquemos los secretos ahí eh, de forma visible. Observabilidad, que ya lo mencioné antes, pero que nos va a permitir hacer trazabilidad de todo lo que está ocurriendo en nuestra solución. El modelo de, perdón, el componente de PubSub, que nos va a permitir desacoplar nuestro servicio a través de mensajería. Los bindings, que nos van a permitir, eh, digamos, eh, reaccionar a eventos externos o enviar nosotros eventos a servicios externos, ¿vale? Eh, de hecho, lo que visteis es que estaba recibiendo yo tweets de afuera, ¿vale? Es un binding que, que, que tenemos en, una, en un micro.net en, en el ejemplo, ¿vale? Y finalmente está el, el componente de actores, que, del cual no voy a hablar eh, mucho más hoy, eh, pero básicamente nos permite hacer algo como el modelo virtual de actores que tenía eh, ser, eh, Azure Service Mesh. ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona Dapper? Dapper funciona como un sidecar en nuestra aplicación, es decir, funciona en otro proceso eh, de memoria, eh, diferente al que tiene nuestra aplicación. y Ya, ya os comentaba que Dapper está escrito en, en Go, ¿vale? Eh, y pues tiene un footprint de memoria bastante, bastante, bastante bajo, ¿vale? ¿Dónde podemos utilizar Dapper? Pues mira, Dapper lo puedes usar en este ordenador que tengo yo, lo puedes usar en un Raspberry Pi, eh, lo puedes usar en, en tu máquina de desarrollo, eh, bueno, en, en muchos lugares, ¿eh? pero cuando lo haces en, en, en localhost, como tengo yo ahora mismo, ¿vale? <coughs> pues básicamente... Eh, tenemos una manera muy sencilla de empezar a trabajar en la cual pues al, al escribir da pues no, no se, se instalan una serie de cosas entre ellas el, el digamos el, lo que sería el, el ejecutable que, que equivale al sidecar y adicionalmente si tenemos docker pues nos crea una imagen de redis perdón un, un contenedor de redis una extensión de contenedor de, I, de redis y otro de cíclico el de redis nos va a permitir hacer manejo de gestión de estado o, o PubSub sub y con cíclico pues la observabilidad de lo que estemos desarrollando en, en local vale entonces, eh, también, evidentemente, eh, lo podemos utilizar dentro de Kubernetes, ¿vale? Pues estamos orientados a eh, aplicaciones distribuidas, obviamente empiezas a hablar de microservicios, de escalabilidad y demás, pues bueno, en Kubernetes está soportado, evidentemente. La forma de trabajar dentro de Kubernetes es que se inyecta un contenedor dentro de, de los pods de tus aplicaciones, ¿vale? Y adicionalmente a eso, cuando instalas Dapper dentro de Kubernetes, se instala otros cuatro componentes importantes, ¿vale? Que es el, el operador, que es el que está monitorizando, digamos, todos esos manifiestos llamen de los componentes para ver si hay cambios, ¿vale? Sentry, que es el que se encarga de gestionar los certificados para esa em, comunicación vía MTLS que os comentaba. El runtime injector, que básicamente se encarga de inyectar ese contenedor dentro de los pods. Y el placement, ¿vale? Eh, que es otro servicio de Dapper que se encarga de gestionar temas re, eh, relacionados con el modelo de que os mencionaba previamente. Entonces me diréis, vale Carlos, entonces esto funciona ahora eh, en process, ¿vale? o sea que está fuera de, nuestro, de, de, nuestra, de nuestra aplicación, funciona como un sidecar, eh, estoy viendo que voy a tener que hablar con ese sidecar y, y que ese sidecar va a tener que hablar con otros servicios, ¿Vale? O con, o con otro cycler de otro servicio, eh, ¿qué tal el performance? No? Entonces, bueno, como lo vemos aquí en el diagrama, eh, pues llamar de la de, de aplicación front-end al back-end, pues pasa por Dapper en este caso cuando estamos utilizando Dapper. Entonces dices, bueno, ¿qué tal el performance de todo esto? No? Entonces, eh, mira, eh, primero, la comunicación Psycar a Psycar se hace vía gRPC y se han hecho pruebas y entre las pruebas eh, se ha determinado que, bajo ciertas circunstancias, usualmente el impacto de, de estar trabajando con Dapper eh, está por debajo de milisegundos, ¿vale? Eh, lo, cual es, lo cual es bastante impresionante. Todas estas pruebas que os menciono, pues está en la documentación que está, está online y que podéis eh, consultar en cualquier momento. Y al final de la, de la charla os dejo los... Los links para, para buscar esta información. ¿no? Luego me dices, bueno, pues tengo con perdón, tengo eh, tengo sidecars me has mencionado MTLS, esto ya me suena a Series Mesh. Pero la pregunta es: ¿es Dapper un Series Mesh? Mira, desde mi punto de vista no lo es, ¿vale? Trabajan en de, de dos formas completamente diferentes. Dapper eh, básicamente. Eh, a pesar de que tiene servicios que entrarían en una zona de gris, como la parte de observabilidad, por ejemplo, eh, Dapper simplemente nos va a traer, ¿no? de servicios como Pulsub, gestión de estado y demás, mientras que los Service Mesh nos van a dar unos servicios a nivel de red que nos van a permitir eh, hacer otra serie de cosas. Por ejemplo, eh, no, a, a día de hoy nunca vas a ver un Service Mesh haciéndote una abstracción sobre Redis o sobre MySQL, ¿vale?, que si sí lo hace Dapper, eh, mientras tampoco vas a ver a Dapper eh, permitiéndote hacer eh, pruebas, eh, por ejemplo, AB, ¿vale? Entonces hay, hay documentación para que podáis trabajar, si, si lo necesitáis, eh, con Dapper dentro de vuestros clusters, eh, con Linkerd o con, o con Istio eh, en este caso y seguramente funcionará con otros, pero bueno, son los dos que, que creo que a día de hoy están, están documentados, ¿vale? Entonces vamos a empezar a hablar un poco eh, de esos componentes que os mencionaba al, al principio. ¿no? Eh, está el de gestión de estado, por ejemplo, que, que está aquí en pantalla. El, básicamente tú le envías la información o le pides la información a tu, a tu sidecar de Dapper y él se encargará de guardar eso, por ejemplo, en lo que está en el diagrama, en Redis. ¿vale? Eh, pero si yo le digo no, usa otro componente que en vez de ser Redis sea MySQL, pues lo guardará o lo tendrá de MySQL sin ningún tipo de problema. ¿vale? Eh, obviamente, si ahora mismo estás trabajando con Redis, pues cambiarte a un MySQL implica que los datos que tengas en un lado pues lo vas a tener que migrar a otro si tuvieras que hacer esa, esa modificación, ¿no? O sea, que estoy hablando de que ese, ese cambio lo puedes hacer sin modificar tu código, pero que luego habrá un trasiego de información que tendrás que, que, que, tendrás que realizar, ¿no? Entonces, bueno, eh, básicamente aquí estamos viendo que nuestro servicio eh, de, de carrito de la compra, pues llama a, al... Lo diré al sidecar de Dapper, al componente de estado, y bueno, eh, ¿cómo se llama el componente de estado que está con el que está trabajando aquí? Se llama State Store, eso lo veremos más adelante cuando veamos el código. Y State Store está basado en Redis y por eso pues envía esta información acá. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es bastante sencillo. Tú haces un post con ese JSON y él se encarga básicamente de guardarlo y luego lo pides por ID y lo vas a obtener sin ningún tipo de problemas. ¿no? Vas a poder trabajar con Dapper, te puede gestionar la concurrencia. Eh, por ejemplo, si es. <coughs> First right wins, que el, que el primero escribe gana, pues lo que eh, si esa es la manera como quieres trabajar, pues lo que va a ser Dapper es entre peticiones siempre enviar un ITAC, e ¿vale? Y cuando vas a escribir, si ese ITAC e ha sido modificado, quiere decir que ya alguien escribió antes que tú y por tanto te va a dar conflictos y del lado del cliente vas a tener que eh, repararlo y si no, pues también te soporta, eh, digamos, la manera de trabajar contraria, que es que el último que escribe siempre gana, ¿vale? Adicionalmente, trabajas, puedes trabajar con transacciones para que aquellos, eh, eh, digamos... Eh, gestores de datos que, que te lo soporten, ¿no? eh, de tal manera que puedes escribir en varias eh, digamos entidades o, o JSON al, al, en una sola transacción. Y eso lo puedes hacer con eh, Redis, con Mongo, con Postgre, con SQL. Eh, eh, y quizás alguna otra más ¿vale? y luego por ejemplo para otras, eh, digamos bases de datos puedes trabajar sin soporte transaccional como podría ser por ejemplo con un table store de Azure con Cassandra, con Coachbase etcétera ¿vale? o sea que eh, lo que vengo a decir es que este mismo ejemplo puede trabajar ahí, está con Redis en el diagrama pero sin modificar una sola línea de, de código de tu basket service podías guardar obtener eh, o eliminar información de cualquiera de las bases de datos que os acabo de mencionar Luego tenemos el componente de Service Invocation, ¿vale? Que es uno de los más importantes porque nos va a hacer, permitir hacer peticiones de servicio a servicio. Y en este caso estamos viendo cómo hacemos la petición desde el servicio A al servicio B a través de Dapper, ¿vale? Y vemos que esa llamada o esa petición no es directa, no es de servicio A a servicio B, sino que yo le digo a Dapper, oye, quiero hablar con el servicio B, el método tal, y en este caso eh, eso lo hacemos eh, con el endpoint de Invoke, ¿vale? Y básicamente le decimos a qué servicio queremos llamar, que es el servicio B, y, <coughs> perdón, ¿cuál es el método que queremos llamar? Que es el ítem de, o sea, los ítems del catálogo, ¿vale? Entonces, eh, Dapper, pues ubica el, el, el sidecar del otro servicio, habla con ese sidecar, y ese sidecar es el que realmente hace la petición, digamos, a tu servicio B para obtener esa información, y bueno, ya el circuito de vuelta, ¿vale? Entonces, eh, todo esto además lo puede hacer de forma segura cuando hace MTLS y pues nos ayuda a resolver una serie de, de problemáticas a las que nos podemos enfrentar cuando hacemos eh, peticiones entre servicios eh, en arquitecturas distribuidas, ¿no? Eh, primero, cómo descubrimos los servicios o cómo los registramos, que ya vimos que, que lo hacemos por nombre. Eh, ¿Cómo hacemos esas peticiones seguras? Pues estamos hablando de que tenemos MTLS aquí, ¿vale? Eh, Hay políticas de reintentos, Dapper hace ese tipo de cosas por nosotros, ¿vale? Y cómo capturó métricas... Eh, o cómo solucionar el problema de capturar métricas y, y hacer observable todo este, este sistema. Y cuando tenemos el SiteCard eh, en el medio, pues nos facilita todo, todo esto. ¿Vale? Eh, no os he comentado, pero claro, ahí os estoy mostrando lo que sería la petición, digamos, eh, directa eh, o la URL eh, con la que estaríamos haciendo la petición a Dapper. Pero, por supuesto, tenemos SDK, En este caso os voy a mostrar el de, de .net cuando hagamos la demo, en el cual, pues, eh, esto es completamente transparente para, para nosotros. ¿Vale? Tenemos el componente de PubSub, ¿vale? Bueno, de mensajería eh, y que nos va a permitir desacoplar nuestras aplicaciones. Eh, en, la, en la parte de la demo que os mostré, pues recibo los tweets, los envío a, a Reddit Stream, luego los recibe el bot, luego ese bot recibe esa información y, bueno, pues eh, la analiza y, y la que coloca en el chat, ¿no? de, Del Minecraft. Entonces, bueno, ese tipo de cosas la, la podemos hacer de forma transparente y... Eh, Dapper se encarga de siempre eh, garantizar, eh, digamos, los mensajes bajo una semántica de at least once, ¿no? Okay. Es decir, al menos una vez entrega el mensaje para todos aquellos servicios que están suscritos, ¿no? ¿Y qué servicios de...? Perdón. Y sí, ¿qué servicios podemos usar, utilizar de mensajería para trabajar con los componentes de PubSub de Dapper? Mira, podemos utilizar eh, Apache Kafka, podemos hacer Event Hub, podemos usar Service Bus de Azure, MQTT, Nats, Rabbit, Redis Streams, ¿vale? Que es el que vamos a usar hoy y pues, evidentemente, eh, pues se ven los beneficios, ¿no? Eh, yo me puedo mover. A otra cloud en la cual soporte, es digamos, eh, ciertos servicios de, de, de mensajería o, o me puedo mover a un premio donde tengo otro, etcétera. Y, y la verdad es que las es que viene muy bien sin tener que, eh, digamos, modificar nunca nuestro código. Adicionalmente no me tengo que aprender ni cómo funciona el Kafka ni cómo funciona ninguno de los servicios que he mencionado porque básicamente lo que estoy hablando con Dapper para enviar o recibir eh, información. ¿no? Luego tenemos los bindings. ¿Vale? Los bindings nos van a permitir reaccionar a eventos de servicios externos o enviar eventos a servicios externos. En el caso que me vemos en pantalla, por ejemplo, recibo tweets, eh, lo recibo en mi Dapper, en mi, mi sidecar de Dapper. Eh, ese eh, ese sidecar me envía a mí los tweets. Yo decido qué hago y a través de Dapper, por ejemplo, lo vuelvo a enviar a través de SMS, ¿no? Todos los tweets que reciba eh, de forma muy transparente. ¿Qué me permite hacer los bindings? Pues me permite trabajar con... Uff, multitud de servicios a día de hoy, por ejemplo, me permiten reaccionar incluso a, eh, eh, eh, digamos, a, a Triggers de, de Chrome, eh, me permite eh, reaccionar a, a Twitch, eh, a, me permite enviar a SMTP, a Twilio, eh, Twitter también lo tiene de forma de salida, ¿no? eh, SendGrid y otros servicios que están en, en, en otras Cloud. Eh, y bueno, pues nos permite eh, justamente hacer que nuestras aplicaciones funcionen un poco a, a, al estilo de lo que de cómo funcionan, por ejemplo eh, las, eh, las, las aplicaciones basadas en Azure Functions o, o servers no en el cual estamos reaccionando a eh, información externa o enviando información hacia afuera eh, para que reaccionen a otros sistemas no a otras plataformas <coughs> perdonad en cuanto a la observabilidad de la plataforma, ¿vale? Pues como estamos trabajando con esos Psycar, cuando estamos, hacemos las peticiones entre servicios, pues eh, tenemos la capacidad de, de tener trazas distribuidas, de obtener métricas de, todo, de performance de todos esos servicios, cuál es la salud de toda esa, digamos, de toda esa solución, ¿vale? Y, y claro, eh, nos ayuda, eh, en, digamos, en estas arquitecturas que son distribuidas, que tienen tantas piezas móviles, a entender qué está pasando con nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que, que siempre pongo como ejemplo es decir, mira, si yo quiero a, a agregar observabilidad a, a mi plataforma dentro de Kubernetes, por ejemplo, eh, y, y, y me quiero quedar en el mundo de Azure, pues puedo eh, empezar a trabajar con Application Insights, por ejemplo, y Azure Monitor, ¿vale? Eh, pero si meto Application Insights, por ejemplo, en nuestros servicios de .NET, pues, ¿qué hago? Agrego la referencia a la, a la librería de Application Insights y empiezo a trabajar, ¿no? ¿Qué pasa? Que mi código se queda, eh, digamos, eh, eh, ligado a SSDK y a esa manera de trabajar con, con Application Insights de forma, de forma directa. Por lo tanto, si me tengo que ir a en-prem, si tengo que cambiar el servicio de observabilidad porque, qué sé yo, no quiero más Application Insights, quiero trabajar con otra plataforma, ¿vale? Pues, ¿cómo hago? Entonces, ese tipo de cosas las puedo hacer con, eh, eh, digamos, con Dapper. Y Dapper lo que va a hacer es, en primera instancia, siempre enviar, eh, digamos, estas trazas y estas métricas, eh, perdón, es decir, esta información, ¿vale? La va a enviar utilizando el protocolo de, de, de Zipkin, ¿vale? Eh, y en, el, en aquellos casos, por ejemplo, el de Application Insights, que no es compatible con el protocolo de Zipkin, podemos usar eh, lo que se llama el Open OpenTelemetry Collector para recoger esa información de, eh, de Dapper y luego enviarla, ¿sí? A, a Application Insights, ¿vale? Eh, ejemplos de cómo hacer esta última parte, por ejemplo, está, está también en la, en la docu que, que os colocaré al final. ¿Vale? Y finalmente está el componente de secretos. El componente de secretos, bueno, ya lo mencioné antes, pues nos va a permitir a, a hablar con aplicaciones que gestionen secretos, como puede ser el keyboard de Azure, o puede ser eh, eh, el que desarrollé yo, que te permite a, cuando trabajas en, en, en local, tener un fichero donde están todos tus secretos, aparte de, de donde tengas la solución, ¿vale? Eh, o eh, trabajar con el secret manager de cualquier otro cloud provider y demás, ¿vale? Y nos va a permitir, repito, creo que lo mencioné antes, dos cosas. Uno, desde nuestra aplicación, obtener esos secretos y utilizarlos, ¿no? Una cadena de conexión, un, un consumer key, que es el que uso para, para la demo, luego lo vemos, ¿vale? O lo podemos usar desde nuestros componentes de, eh, de Dapper, para hacer referencia a esa información y que no, en los manifiestos YAML que tenemos que declarar no se vean ni las cadenas de conexión ni, ni esas passwords, ¿no? Así que sin más, lo que vamos a hacer es, eh, bueno, eh, ver la, nuevamente la demo, en el cual, bueno, ya vimos un poquito al principio, ¿no? Que estamos trabajando, en, estamos dentro del mundo de Minecraft, ¿vale? Eh, tengo un bot que es capaz de recibir información de de Twitter, eh, hacerle un análisis de sentimiento a, ese, a, ese, a esos textos a través de Cognitive Services de, de Azure, ¿vale? Y, bueno, luego chatearnos esa información y colocárnosla dentro del, eh, dentro del Minecraft, ¿vale? A través del bot. Entonces, vamos a ver un poco el código que eh, he desarrollado para, para esta demo, ¿vale? Vale, pues... Eh... Aquí tenemos la aplicación eh, de, con la cual estoy recibiendo los tweets. ¿vale? Eh, y básicamente eh, lo, que, lo que he hecho aquí es una aplicación SPNet Core eh, al que le he agregado el paquete de Dapper SPNet Core 112, que es la última versión de las librerías y de, y de Dapper. ¿vale? Eso nos permite que en el startup podamos en los servicios pues agregar Dapper para que luego podamos inyectar, por ejemplo, el cliente de Dapper en nuestros en nuestro controles, ¿vale? Y adicionalmente el, el uso de, de Cloud Events, ¿vale? Soy aquí he creado un controller eh, bueno que básicamente tiene este código, no tiene, no tiene más, eh, que publica un endpoint que se llama tweets, ¿vale? En el cual recibo los, los, tweets, los tweets, valga la redundancia, inyecto el cliente de Dapper y con ese cliente, pues mira, soy capaz de guardar en el estado, eh, guardar el estado, perdón, en una base de datos que voy a llamar StateDB. Eh, con ID y, y el cuerpo del, del mensaje, ¿vale? Lo, lo vamos a guardar en base de datos con, este, con esta eh, línea tan simple, ¿vale? Y luego acá abajo, pues, publicamos ese evento en un componente que se llama MesaSpost, en un tópico que se llama Twitch, ¿vale? Entonces, fijaos, publico un endpoint que se llama Twitch, en el cual voy a recibir la información. ¿Quién, me va, a enviar, quién va a enviar esa información a, a este endpoint? Pues, Dapper. ¿vale? Y luego, a través de componentes de DAPRA también, voy a ser capaz de guardar estado y fijaos que aquí no estoy hablando de URL, sino de nombres de componentes, en este caso StateDB, al igual que en el caso de la publicación en el tópico de Tweets, que estoy hablando de componentes, en este caso el componente de MessageBoss, ¿no? ¿Dónde he definido esos componentes? Pues tengo una carpeta externa a la aplicación, este no es, eh, un segundo, Donde tengo esos componentes definidos? Entonces, eh, en este caso, por ejemplo, está el componente de Twitters, perdón, de Tweet, eh, que se llama Twitch, ¿vale? Y se llama exactamente igual que el endpoint que he publicado en mi aplicación eh, ASP.NET Core, ¿vale? Eh, ¿Qué me permite...? O ASP.NET, ¿vale? Eh, ¿Qué me permite esto? Pues que Dapper sepa en qué endpoint me va a enviar todo lo que reciba por este binding de, binding de Twitter, ¿vale? Entonces, eh, aquí veis que tengo estos datos que son los datos de conectividad eh, para mi cuenta de Twitter, ¿vale? Eh, y que den un query, eh, bueno, basado en COVID-19 en este caso, para que ahora que lo ejecute yo aquí, pues nos envíe seguramente eh, n tweets, eh, bueno, por, por, por el tema de la pandemia, ¿no? Veis que estos secretos, pues, en, en este componente, que además lo he trasladado tal cual, lo he trasladado al cluster de Kubernetes que, en el cual está ejecutándose el, el servidor de Minecraft y demás, ¿vale? Hace referencia a unos secretos y esos secretos están guardados en un Secret Store, ¿vale? que es de los tipos de componentes que tenemos dentro de Dapper, que se llama eh, Secrets, ¿vale? Y lo he declarado yo aquí también, en este YAML, ¿vale? Se llama Secrets. Y en este caso estoy utilizando eh, el componente local file, que, bueno, tuve la suerte de, de poder desarrollar, desarrollarlo yo, eh, digamos, eh, inspirado un poco en el, los user secrets de, de punto .NET, ¿vale? Y, pues, básicamente me permiten colocar en ese fichero que está en otra carpeta externa a todo, lo que, a todo el desarrollo, pues, los secretos de mi cuenta de Twitter para que, para que vosotros en este caso no la, no la podáis ver, ¿no? Y luego están los otros dos componentes que hemos usado en ese código, que es el de estado, el componente que se llama StateDB, que es como he hecho referencia en Dapper dentro de, dentro de mi código, en el cliente, para guardar, eh, digamos, los tweets, en este caso en, en, en Redis, ¿Vale? Y luego tenemos el message bus que nos permite a través de Stream pues guardar eh, o publicar, mejor dicho, eh, esos mensajes para luego suscribirnos desde, desde el bot, ¿vale? Y en todos los casos, pues, hemos hecho referencia al mismo de Store, de tal manera que en ese mismo fichero JSON que vimos por ahí pues tengo todo lo, el papel de Redis y, y todo lo que tiene que ver con Twitter, ¿vale? Entonces, volvamos un momento al código. ¿Vale? Que estamos viendo aquí. Recordad, como es un binding eh, necesito que el componente eh, es, o, o en este caso el input se llame exactamente igual que el nombre que le da el componente, en este caso tweets. ¿Vale? Recibimos el mensaje, lo guardo, lo proceso y lo voy a publicar a, a, al message box en tweets. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué pinta tiene esto ejecutándose en local. Eh, tengo un... Eh, en Docker tengo ejecutándose Redis, ¿vale? Entonces, aquí eh, lo que vamos a hacer es decirle, mira, ejecuta Dapper, que acordaos que se ejecuta como un sidecar en un proceso externo a nuestra aplicación. Nuestra aplicación, en este caso de cara a Dapper, se llama Twitter Producer. Eh, nuestra aplicación ACPNet Core se ejecuta en Puerto 5000, donde están nuestros componentes, ¿no? Eso se llama, esos manifiestos y que ejecute donde. ¿vale? Entonces, vamos a... a cruzar los dedos y esperar que esto funcione, ¿vale? Eh... Vamos a ver está esperando que la aplicación de, de .NET se ejecute. Esto, tengo un poquito de problemas de memoria, porque entre que estoy grabando, tengo el Minecraft abierto aquí, etcétera pues las cosas no, no van tan tan rápidas como quisiera, ¿vale? Pero aparentemente ya deberíamos estar, mira, ya empezamos a recibir tweets eh, en, en directo, ¿no? De los que tienen que ver con COVID-19, ahí vemos los hashtags y todo eso, lo, vamos, lo estamos empezando a recibir y lo estamos colocando, eh, bueno, con esta línea en, a través de... Eh, en la consola pero bueno evidentemente como no está fallando pues lo estamos guardando en ese redis eh, el mensaje completo y luego estamos publicando esa información para poderla consumir desde, desde el bot. ¿vale? Entonces voy a detener un poco un momento el código aquí y vamos a ver el, el, los otros componentes que tengo eh, definidos. ¿vale? además Adicionalmente a este de que recibe Twitch ¿vale? tengo este eh, que básicamente eh, hace lo mismo entre comillas, ¿vale? No lo hace con, con un binding de Twitter, lo hace con un binding de Kubernetes y lo que va a hacer es recibir los eventos que ocurren dentro de un especie en concreto, ¿vale? Y yo reaccionaré a eso. ¿Cuál es la reacción que va a tener? Pues mira, básicamente voy a publicar en el mismo componente de MessageBus, ¿no? En ese red string que tenía por ahí, pero en otro tópico, voy a, eh, bueno, voy a publicar esos mensajes que vaya recibiendo de, de Kubernetes, ¿no? Entonces, la definición de ese YAML lo podemos ver aquí. ¿Vale? Se llama, como es un binding, estoy recibiendo información, el endpoint se llama Kubernetes Reader, pues el componente se llama Kubernetes Reader, el binding de tipo Kubernetes va redundancia y aquí es donde le estoy diciendo que eh, se fije, ¿no? Que observe todo lo que pueda ocurrir dentro de ese namespace que se llama Matrix en este caso, ¿vale? Entonces, ahora mismo hemos visto que tenemos dos microservicios ya preparados, uno eh, que recibe los tweets, otro que recibe eventos de Kubernetes. Eh, y, pues, antes de continuar con, con lo demás, eh, voy a volver un momento al de Twitch y, bueno, aquí tengo un fichero Docker que básicamente es donde eh, creo la imagen para la aplicación, pero quería mostrarles el fichero de deployment de, cómo, de qué pinta tiene esto cuando lo voy a trasladar a Kubernetes porque antes lo ejecuté en local, ¿no? Entonces, básicamente, eh, como lo voy a llevar a, a Kubernetes, ¿vale? En vez, de, en vez de ejecutar Dapper, como lo vimos antes, pues lo que hago es agregarle una, una anotación a, a mi deployment. Y en este caso, le digo, pues, que habilite Dapper. Fijaos que he colocado aquí cuál es el el nombre de la aplicación que antes usé Twitter Producer y aquí también hago lo mismo, ¿vale? Le digo que en ese contenedor, pues, la aplicación se va a ejecutar en el, el puerto 80 y además que es una configuración, en este caso, de Tracing, que es otro, otro componente YAML que tengo por ahí que básicamente le está diciendo envía toda la, toda la telemetría a eh, Siki, ¿vale? Y, bueno, el, mi contenedor. Entonces, es muy fácil. A, anotamos nuestro deployment y ya le inyecta, le va a inyectar en Kubernetes ese, ese sidecar y, pues, todo empieza a, a funcionar, ¿no? Veamos un momento el de Kubernetes también. Eh, perdón, el de Kubernetes que lo tenía por acá. Veremos el deployment, es exactamente igual. Eh, básicamente, eh, pues eh, habilito dapper, le digo cuál es la idea de la aplicación, en este caso K8 OS eh, produce en qué puerto, la configuración del, de, que voy a utilizar. Y fijaos en este detalle. Eh, utiliza en este caso eh, esta, esta etiqueta ¿vale? de AD Pod ID binding. Y básicamente esto lo que está diciendo es que use pod identity para poderse conectar al keyboard que es de donde va a sacar los secretos en, en, en azul en este caso, ¿vale? Una vez desplegado a, a la KS. ¿vale? Entonces, bueno, volvamos al resto de componentes. Eh, os había mostrado el de Twitter, el de tal. Y ahora os voy a mostrar el de en lo que es el bot en concreto. ¿vale? Entonces, el bot eh, está hecho en node, ¿vale? Y, pues, el, el bot tiene, digamos, tres métodos. Uno que es este que se llama Dapper Subscribe, que es que le voy a publicar yo a Dapper para, para, en el caso de, fijaos que esto no lo tuve que hacer en, en, en .NET, pero aquí lo tengo que hacer de esta manera, ¿vale? Le digo, bueno, fijaos, eh, necesito eh, suscribirme a el componente Message tópico eh, tópico s y que me envíes eso a la información, a la ruta Couches Event, que la tengo más acá abajo, ¿Va? Y también me quiero suscribir a el componente MessageBus, al tópico Twitch, y que me lo a la ruta Twitch, que la tengo oh, por aquí más abajo. ¿Qué hace cada una de estas rutas? Pues la primera de Kubernetes, pues en, repito, y flautas, básicamente, pues me envía ese mensaje al chat de Kubernetes, ¿Vale? Eh, y luego tengo otra, eh, que es el de Twitch, que antes de enviar eh, ese mensaje vía chat al Minecraft, pues hace un análisis de sentimiento haciendo una petición. Y en este caso, sí lo estoy viendo la URL invocando otro servicio que se llama Twitter Sentiment, que no os le he mostrado, ¿vale? Y que, y que tiene un método que se llama Sentiment. ¿no? Eh, vamos a ver qué tiene ese ese proyecto, ¿vale? Eh, lo tengo por acá, ¿vale? Y este es el código, vamos a chapar esto que está por acá. Eh, este a diferencia de los proyectos anteriores de ACPNet Core pues le he agregado eh, otro paquete que se llama eh, Dapper Extension Configuration y esto lo que nos va a permitir es que aquí en Program básicamente podemos agregar a la configuración un, eh, uno o más eh, Dapper Secret Store ¿vale? y pues en este caso está usando el componente Secret que vimos antes es decir que esta aplicación cuando, cuando arranca en, en eh, lo diré eh, aquí en, en local o si fuese en Kubernetes, pues va a buscar el componente de Apple que se llame secretos, Secrets, perdón, y en este caso del fichero JSON y en Azure del Keyboard, pues va a colocar todos esos secretos en, el, en Configuration para que yo los pueda acceder desde la aplicación. Si vemos el controller, eh, el controller se llama Sentiment eh, y solamente tengo un post es que voy recibiendo la información que me va a enviar el, el bot, ¿Vale? Y fijaos, aquí tengo la configuración que seguramente debería haber uno, ha sido una opción, pero por comodidad he tirado de configuración directa y obtengo el secreto de Cognitive Services Key. ¿vale? Y lo paso directamente a Text Analytics y obtengo el score. ¿vale? Eso se lo devuelvo al bot. Lo veremos más a, nuevamente aquí. Se lo devuelvo al bot. ¿Vale? Y el bot pues, simplemente chatea y dice, no, bueno, el mensaje, este tweet con score tal. ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos estado viendo dentro de... Eh, eh, dentro de Minecraft cuando al principio ¿vale? entonces ¿qué pinta tiene esto en Kubernetes? una vez que hacemos todos los despliegues de todo esto pues si venimos acá ¿vale? vamos a ver si esto renderiza, uff, todo un poco lento pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte madre mía os digo, va, va, va a petarme el ordenador hoy, seguro, vamos <risa> eh, vale ahí, ahí, ahí parece que estamos entonces, bueno, primero tenemos el Twitter Producer que debería estar aquí, eh, si vemos los blogs, aquí está recibiendo tweets, ¿vale? Y vemos que está recibiendo tweets constantemente, eh, eso está bien, ¿vale? Eh, vamos a salir de, de ahí y vamos a ir al Twitter Sentiment y vamos a ver que el bot le está enviando peticiones seguramente a este, a este para ver cuál es el score de sus tweets y vemos que sí, efectivamente está recibiendo información, el score es 0.87, 1, 0.32, 0, lo que fuera, 0.50... ¿Vale? Eh, y por ejemplo, si voy al del Minecraft server, que, que no obviamente no lo codifiqué yo, ¿vale? Que es este que está acá, ¿vale? Veremos que pff, está Vicky, que es el bot tuiteando ahí a tope. Pa, pa, pa, pa, pa. Y, si, y si tengo esto, eh, le doy acá, veremos. A ver, un momento a ver si se detiene esto. Si me hace caso, ahora no ahora. Eh, veremos que pues hace el tweet ¿no? y por ejemplo aquí dice el usuario tal dijo tal cosa ¿vale? y el score con el score 0.87 ¿vale? Un positivo, están hablando del, del bitcoin, de ethereum, de dogecoin y demás, bueno este 0.50 0.10 ¿no? bastante descontento este en, en principio ¿vale? con, con Elon <ríe> o lo que fuera y bueno estamos viendo que eh, está tirando ¿no? vamos a volver a ver esto dentro de dentro del minecraft uh, vamos a ver dónde está el minecraft ¿Vale? Eh, uy, un segundo, que lo puede hacer muy pequeñín. ¿Vale? Y aquí está, aquí está el bot. Me sigue mandando toda ese, una serie de tweets. Ahí vemos nuestras vacas, eh, nuestros cerditos. A ver si todavía me sigue el, el bot. ¿Vale? En este caso Vicky. Vamos a ponerlo bueno, por acá. A ver si venimos por este, estos lados, ¿No? Y me debería estar siguiendo todavía. Aquí está. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer una, una cosa es... Vamos a eliminar el, el, el deployment del, del producer de Twitter para que deje de enviar tanta información. ¿Vale? Eh, vamos a hacerlo por acá. Eso está... Eh, aquí. Lo que vamos a hacer es... Eliminar ese deployment. ¿Vale? Eh... Y esto, si vamos a ver el juego un segundo, en algún momento debería dejar de eh, recibir información. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente dejamos de recibir información. Y vamos a hacer otra cosa, que es volver aquí a... ¿Dónde estaba yo? Acá. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es eliminar un, un pod que se llama Neo, que está en el Space Matrix. ¿Vale? Eh... Y nos vamos rápidamente al... Por acá. Y oh, fijaos que el bot nos acaba de decir que efectivamente hubo un evento en Kubernetes que están matando a Neo, que además está en la Spence Metric. ¿no? Entonces, este, este es otro, otro caso en el que hemos usado ese micro de eh, digamos, eh, que usa el binding de Kubernetes para notificarnos cosas que pasan en, en un piece, no Y para cerrar, vamos a volver a... Eh, Acá es 9S, ¿vale? Y vamos a ver si podemos hacer... A ver si me va a dejar hacer esto. Yo voy bastante lento. Eh, vamos a hacer un port forward eh, eh, del... Nunca me acuerdo cuál, cuál es el puerto. Creo que es el 94.11. ¿Vale? El 94.11. Vamos a hacerlo el 9.000 mejor. Por si acaso porque tengo que hacerla de Docker el otro. ¿Vale? Eh... Vamos por forward de Sipkin de Y si abro Edge, como he dicho, pues memoria poca tengo. Así que vamos a ver si tengo suerte. Y hago aquí. Este No aparece no, Shakira. <risa> Eh, ahí vamos con un poquito de lentitud venga, venga, venga eh, vamos a ejecutar un query aquí en este Seeking que se está conectando a, a, al clúster de Kubernetes aquí empezamos a ver pues esa trazabilidad de telemetrías que tengo eh, dentro de, la, de nuestra solución ¿vale? y lo que quería mostraros realmente eh, si es que reacciona es el árbol de, de dependencias ¿vale? Eh, para cerrar un poco a ver, vamos, ahí está ¿Vale? Y aquí están los cuatro micros que, que os he mostrado, ¿vale? El que produce eventos de Kubernetes, el que produce eventos de, de Twitter, ¿no? Que los va recibiendo través de Binding, en ambos casos. Eh, luego eso lo recibe el Minecraft eh, bot porque se ha suscrito, digamos, a... A, a esos mensajes en el, en, en el componente de Redis en este caso, pero que al final lo podríamos cambiar por cualquier otra cosa, ¿vale? Y ese Minecraft Bot luego está hablando, y por cierto, veréis que tengo algún problema ahí, eh, está hablando con el de eh, micro de análisis de sentimientos y pues está eh, recibiendo esa información y luego pues mostrándonos en el, en el servidor, ¿no? Entonces, bueno, habéis visto pues, todas las cosas que podemos hacer de manera muy sencilla, eh, incluso tener trazabilidad y demás, eh, vamos, prácticamente sin esfuerzo, con lo cual nos podemos realmente dedicar a desarrollar, pues, eh, pues la, digamos, la parte de, de negocio de, de, nuestros, de nuestras soluciones eh, y despreocuparnos pues, del lenguaje de programación que estamos utilizando o incluso de qué servicios estamos utilizando por detrás, porque realmente eh, nos interesa poco cuando Dapper nos puede atraer de todo, de todo esto, ¿no? Y eh, vamos a volver a, a las slides, ¿vale? Para cerrar. Y pues lo que os quería comentar era pues que podéis seguir aprendiendo Dapper en la página de Dapper.io que es la fuente de absolutamente todo el conocimiento que hay alrededor de Dapper vale está el libro de Dapper for .net developers que está completamente gratuito en la web y también hay un servidor Discord en el cual podéis eh, chatear con cualquiera de los eh, colaboradores del proyecto gente que está interesada eh, está por supuesto el GitHub eh, incluso me encontraréis por ahí también a mí y, y pues nada eh, estoy a la orden para lo que queráis aprender de, de Dapper y, y espero que os lo hayáis eh, disfrutado. ¿Vale? Eh, bueno, mmm, Agradecer nuevamente eh, este pedazo de oportunidad de, de, de estar aquí en este evento con, con, con todos los speakers de, de altísimo nivel que hay. Eh, a los patrocinadores por hacer esto posible y a vosotros por haberme acompañado eh, durante estos minutos. Muchísimas gracias y espero veros pronto. Chao, un abrazo.